¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos a Espacio de Excelencia. Yo soy Fertoraya. Y bueno, ya estamos aquí en el programa número 10 de Espacio de Excelencia a través de la señal de CENSUS Capacitación con Sentido. Qué gusto me da saludarles y bueno, pues ya estamos listos para nuestro programa del día de hoy. Hoy les traigo eh, un tema por demás eh, creo que eh, útil interesante que puede eh, apoyarnos, ayudarnos en nuestro quehacer tanto personal como profesional. Así que ojalá que te puedas quedar aquí, eh, compártenos tus dudas, preguntas, comentarios. Con mucho gusto vamos a buscar responder ya sea en vivo o eh, si, si vemos tu comentario en eh, grabación, por supuesto. Lo, lo, responderemos. Eh, el día de hoy, el día de hoy, eh, vamos a eh, hablar sobre eh, poder personal. Yo te pregunto entonces, amigo, amiga, ¿conoces, sabes cuál es tu poder personal? Incluso, ¿conoces o sabes si tienes poderes? personales. Este es un tema que muchos les podría causar un poquito de eh, escosor, nos puede complicar entender el significado de poder personal. ¿Por qué? Bueno, pues el poder, la palabra poder específicamente simboliza para mucha gente eh, una palabra tabú, una palabra que um, es quizás relegada para, eh, para otras personas, en otros momentos también es eh, una palabra que gusta mucho para otros sectores. Eh, me gustaría que me compartieras aquí debajo cuál es, eh, es tu perspectiva, cuál es tu visión sobre la palabra específicamente de poder. Me gustaría leerte, amigo amiga, para que, pues, puedas eh, ver qué opción hay con el tema de hoy en el poder personal o poderes personales. Este es el tema que hoy te traigo para ti. En antaño, en antaño, mmm, el, la palabra poder estaba relegado a solo unos cuantos, a ciertas clases sociales, ¿no?, eh, clases políticas, clases eh, religiosas, la clase alta, y es ahí donde se manejaba y donde se tejía el eh, concepto de poder. Otros buscaban poderes, poderes eh, para estar encima, por, por, eh, por arriba de los demás para poder tener cierta hegemonía, cierto control de las personas que nos rodean. Eh, y, y entonces el poder solamente estaría desde esta perspectiva en unas cuantas personas. Eh, otra forma también de ver el poder implica el dinero. Para muchos, el dinero con el poder son inseparables. Para muchas personas, hablar de poder es hablar del dinero, o hablar de, de dinero es hablar de poder. ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo lo ves? Porque hoy traigo para la mesa el día de hoy el, el tema de poderes. Yo te aseguro, amigo, yo te aseguro, amiga, que tú, el que me estás escuchando, la que me estás escuchando, tienes poderes. La pregunta es, ¿sabías eso? Y no estoy hablando de poderes sobrenaturales, poderes de, de, de, de, de esos mágicos, de, de, de estilo de la era medieval, no, nada de eso. Pero yo estoy seguro que tienes poderes. La pregunta es, ¿lo sabes? ¿Tú qué crees, amigo? ¿Tú qué crees, amiga? ¿Tienes conocimiento de tus poderes? Ojalá que pudieras comprender cómo eh, la, el significado del poder hoy en día, en este siglo XXI, en estas situaciones, es fundamental que pudiésemos tener la conceptualización de nuestro poder o nuestros poderes personales. Porque te aseguro que tienes muchos, muchos poderes. Más de uno, por supuesto. ¿Cuál es la connotación? ¿Cuál es el concepto que hoy te traigo para ti con respecto a poderes personales? Para que más o menos vayas captando y vayas entendiendo a lo que quiero encaminarte. Seguramente estás familiarizada, familiarizado con ahora con eh, el boom de, de, de, del cine, eh, con los superhéroes, ¿no? De cualquier marca, cualquier casa productora de cómics, la que digas y mandes, seguramente entonces ya te captó o ya captaste, ya te cayó el 20, por decirlo de esta forma. ¿A qué tipo de poderes? Eh, bueno, no, tipo, ¿a qué forma de poderes me refiero? Y no me refiero a los poderes de los superhéroes. Lo que te estoy diciendo es que los superhéroes tienen poderes. Y en este sentido, esos poderes que tienen, los usan, los utilizan. Pero también los antihéroes o los entre comillas, enemigos, en pocas palabras, ahí en ese multiverso de los cómics, eh, estamos hablando de que los eh, representantes de ese universo tienen poderes. ¿Tú tienes poderes? ¿Cómo puedes identificar qué poderes tienes? La pregunta tiene un cierto sesgo, amigo amiga. Quise colocar la palabra poder, como te comenté, por la connotación, la gran mayoría de las personas tiene una connotación de poder negativa. El poder es malo, el poder corrompe los seres humanos. Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, casi noche. Buenas tardes. Desde Michoacán. Qué gusto saludarte. Perfecto, Vero. Um, existen ciertas eh, conceptualizaciones con respecto al poder. Desgraciadamente, este concepto está siendo, desde mi punto de vista, amigo, amiga, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Fernando, está siendo mal utilizado. El poder conlleva una gran responsabilidad. Porque se nos ha enseñado, se nos ha educado, programado, instruido, a que el poder significa la posibilidad de someter a las personas, de someter a quienes nos rodean, y de pisotear. Y ese concepto no quiero traerlo aquí, no me interesa, no es el que quiero poner aquí sobre la mesa. Pero lo puse para que nos diéramos cuenta cómo es que esa palabra es utilizada comúnmente. Cómo esa palabra está siendo, eh, pues, eh, mal utilizada. ¿Tú cómo la utilizas? ¿Cuál es tu concepto de poder? ¿Desde qué postura tienes tú eh, el concepto de poder. ¿Lo has utilizado? ¿Tienes una connotación, una conceptualización eh, positiva o negativa de poder? ¿Tú qué dices, amigo? ¿Tú qué dices, amiga? Ojalá que te esté ahí cayendo el 20 porque eh, existe otro otra conceptualización que al momento en que eh, envía, ok, eh, una conceptualización de, eh, desde una postura diferente, eh, vas a ver cómo te va a cambiar un poco la, la visión y el, la comprensión del simbo, de la simbología poder. En el trabajo, se dice, por ejemplo, que los jefes tienen poder. Existe incluso un refrán que, es, que que dice: tienen la sartén por el mango, ¿verdad? Es decir, tienen el poder ellos. Yo me pregunto: no sé si eres jefe o no, compuesto, no sé el puesto, pero si has sido alguna vez jefe, te has sentido con poder. ¿Te has sentido con esa sartén por el mango? ¿Y qué pasa si es al revés? <ríe> si nunca has sido jefe, jefe llámese jefe, coordinador, supervisor, gerente, director, dueño, como le quieras llamar. Si nunca has sido, nunca has tenido esa posición o esas posiciones, ¿cómo ves a tus jefes? ¿Cómo los percibes? ¿Con poder? ¿Mm? Esa es una connotación de poder, sí, claro. Hoy, en esta época o era de la colaboración, ya pasamos la era de la información y la tecnología, hoy estamos en la era de la colaboración, y más hoy que nunca en tiempos de salud pandémica, y más hoy que nunca en tiempos mmm, bélicos se están observando y se están viendo la colaboración es fundamental y hoy vemos desde esa perspectiva una forma de utilizar el poder una forma de usar el poder para estar encima de los demás para validar eh, mi postura, mi posición mi punto de vista, yo tengo la razón, eh, yo decido a qué horas, cuándo y cómo toda esa situación <coughs> Sin embargo, amigo amiga, yo te quiero traer aquí en esta mesa una conceptualización diferente, una, un significado diferente de lo que es poder, porque además estoy agregando poder personal. En este aspecto, en este aspecto, amigo amiga, el poder personal, a ver si te hace sentido con otra, otro concepto o otra forma de verlo. ¿Qué ocurre si escogí, escogiésemos, por ejemplo, a qué héroe te gustaría? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves? Eh, por ejemplo, este, Thor, el dios del trueno. ¿Qué poderes tiene Thor? Quizás eh, pudiese ser el martillo, el uso del martillo, que solamente él y unos cuantos con, con Hasta el Capitán América, ¿verdad? Pero bueno, tienen el poder de levantar el martillo. ¿Qué otro poder? El uso de los eh, rayos, ¿no? El uso de, de eh, el rayo también, le llaman el, el dios del rayo, ¿no? ¿Qué otro héroe? Um, Flash, <coughs> digo, para no irme con los clásicos, o no tan clásicos, ¿no? Flash, eh, este, ¿qué poder tiene? ¿Qué poder personal tiene la velocidad? Luz, ¿verdad? Eh, esos son los poderes personales. Por ahí tiene otros, pero nada más ahorita quiero poner en, en perspectiva lo, los más obvios. Eh, Aquaman, ¿no? el poder de hablar con los seres de los océanos, los animales de los océanos. Si te das cuenta, si te das cuenta, estas, eh, estos personajes tienen... Poderes personales, individuales. Yo, yo me pregunto, yo te pregunto, amigo, amiga. ¿Cómo los usan? ¿De qué manera los usan y para qué los usan? Si tú tuvieras un poder, ¿cuál elegirías y para qué lo usarías? Esta pregunta de si tuvieras un poder y para qué lo usarías y, para, y, y cómo lo utilizarías este, la gran mayoría no todos, pero la gran mayoría lo responden en función de uno mismo <ríe> es decir para beneficiarse si no la gran, si no la gran mayoría muchos, muchas de las personas a las que se les ha preguntado este, sobre este poder que, cuál elegirían comúnmente son para uso personal o aprovecharse de ese poder. En este caso, amigo amiga, la propuesta es que tus poderes, tus poderes, los utilicemos, los utilices, no para ti, los utilices, no para tu beneficio. ¿Cuál es el concepto que te quiero traer Diferente o paralelo a lo que es eh, poder personal. A lo mejor algo más aterrizado, algo más eh, terrenal es talentos. ¿Has utilizado este concepto, esta palabra talentos? ¿Conoces tus talentos? Bueno, pues precisamente, amigo amiga, precisamente tus talentos te dan poder. Tus talentos son tus poderes personales, porque tus talentos te permiten un sinfín de situaciones, cosas por hacer. Cuando tú has identificado tus talentos, has encontrado tu poder, tus poderes personales, porque esos talentos te pueden servir para, por supuesto... ¿Han escuchado esto de monetizar tus talentos? Es decir, si trabajas tus talentos para generar negocios, trabajo, por supuesto, para obtener eh, un dinero o ingresos, tal pareciera que al usar tus talentos, haz de cuenta que no no te pesa el trabajo, ¿no? No, te, no se te dificulta, no se te complica. Y el uso de tus talentos implica precisamente la posibilidad de sacar lo mejor de ti. Voy a poner un ejemplo. Sobre quizás para las mujeres que tienen esa... Eh, bueno, por lo menos en mi entorno, eh, no significa que con los hombres, ¿no? pero en mi entorno las mujeres se les facilita el baile. Incluso en, en, en las redes sociales vemos videos de pequeñitos, pequeñitas, bailando desde muy pequeña edad. Me gustaría poder cambiar las actividades de las personas. <risa> sé que es difícil. Este, sí, exactamente. Comúnmente queremos cambiar a los demás, ¿verdad? Tener el poder de elegir. Tú haces esto, tú haces lo otro, es decir, es, es muy común, es muy común eso, Vero. pero aquí eh, eh, el punto es que eh, tus talentos, traduzcas en los poderes, tus talentos, en realidad, cuando los usas, te voy a lanzar esta pregunta, ¿para quién son tus talentos? ¿Para quién es tu talento? Dejo sobre la mesa. <ríe> Muy bien, Concepción. Interesante poder, ¿verdad? Ok, ahorita vamos a, a, a ver eh, un poquito, vamos a ampliar esta parte, Concepción. Eh, cuando nosotros entonces nos preguntamos, ¿mis talentos para quién son? Repito, ¿mis talentos para quién son? para quienes, ¿verdad? También puede ser, no lo sé. El talento, te decía, de los pequeñitos, las pequeñitas este, de, de baile que vemos en las redes sociales, se mueven, tienen ritmo, eh, van al ritmo de la música, incluso este, bailan mejor que muchos eh, más grandes, jóvenes, adultos, Es pequeñitos, ¿no? Eh, hace poco estaba viendo un video de de, creo que era un niño pequeñín como bailaba este impresionantemente mucho mejor que, que los demás este, jóvenes un ritmo impresionante una escucha de, de, de la música muy muy buena bueno pues ese pequeño no ha ido a clases de baile no ha ido a tomar cada, cada fin de semana o cada determinado tiempo ninguna clase y sin embargo, ya sabe y ya tiene ritmo. ¿Dónde lo aprendió? Me dirá, pues, viendo. Ok, sí, claro, viendo. Pero hay muchos que aunque vean y a esas edades, nada más no les sale el ritmo. Dos pies izquierdos decimos, ¿no? Uno de ellos soy yo, ¿verdad? Es decir, hay gente... Hay, pequeñitos, de, de pequeño, pues, que sin estudiar lo que hagan o la forma como expresan sus talentos, les sale muy bien. Y hay otros que por más que, sin ir a la escuela, sin ir a tomar clases sobre eso, a desarrollar ese, esa, ese, esa acción, esa actividad, nomás no les sale, ¿no? O sea, no brillan, valga la expresión. Yo te pregunto, amiga, yo te pregunto, amigo, esas personas, esos pequeñines que van creciendo, que no les sale algo, si los llevan a, a clases, a una escuela, a una academia, a una universidad, o sea, ¿podrán aprender determinadas situaciones? ¿Qué crees? Por supuesto, por supuesto que aprenden. Por supuesto que adquieren esa habilidad de bailar, en el ejemplo que te estoy compartiendo. Y por, lo tanto, y por lo tanto, entonces ya podrán bailar como ellos habían soñado, si lo quieren ver así, o como ellos les gusta ir a, a, a bailar ya con la escuela y todo ello. Entonces ya pudiésemos decir que el que sin ir a la escuela baila bien y ahora la otra persona que va a la escuela también baila bien, ¿verdad? Entonces todos bailan. ¿Qué pasaría si el que sabe bailar sin ir a la escuela ahora va a la escuela? ¿Cómo bailaría? Igual o mejor. Igual o mejor que el que no sabía y fue al baile, a, a la escuela, a bailar. Por supuesto. Quien no sabía bailar, pero adquirió la habilidad de bailar, va a bailar muy bien. Se va a esforzar mucho más, va a sudar este, fuertemente. Sí, claro, le va a costar más. Sí, por supuesto, pero va a bailar. El otro, el otro pequeñín o pequeñina, no importa, que con esa naturalidad bailaba de pequeñín sin ir a clases y ahora yendo a clases, Va a despuntar. Uno puede ser muy bueno y el otro va a ser experto. ¿Cuál es la diferencia? Su poder natural. Sus talentos. El talento del ritmo, de escucha, de vibrar todo el cuerpo. Es uno de sus talentos. ¿Cuántas veces a nuestros hijos, quienes tenemos hijos, o Incluso a nosotros mismos, nuestros padres, nos exigían en, eh, sacar buenas notas eh, en materias donde nos costaba un buen trabajo. Traduzcase eh, matemáticas, física, química, quizás, ¿no? Hablo por mí. No sé por ti. Pero seguramente en algún momento tus papás te exigieron sacar buenas notas en, en donde te costaba más trabajo. Incluso quizás a muchos les eh, rentaron este, maestros personales o los llevaron a unas clases de regularización, porque sacaba Pro6, reprobaba, en fin. ¿Qué ocurrió con las clases donde sin incluso estudiar sacaban ocho, ocho y medio, quizás 9? A lo hasta 10 no importa. ¿Qué ocurrió con eso? Nunca, seguramente nunca tomaron clases, nunca les proporcionaron, proporcionaron algún maestro para perfeccionar lo que naturalmente ya utilizaban, ya sabían o ya se les facilitaba hacer. Van viendo por dónde los estoy conduciendo, amigos. ¿Cuáles son tus poderes personales? ¿Conoces tus poderes personales? Concepción decía por ahí, saberme comunicar mejor, por ejemplo. ¿Podemos adquirir poderes? Podemos adquirir habilidades, como el pequeño que no sabía bailar, pero que si toma clases podrá bailar, por supuesto. Y eso siempre será bueno. Todo lo podemos aprender. Nada más que unas cosas se nos harán más fáciles y otras no. Existe por ahí una metáfora donde se dice que eh, una semilla de manzano siempre va a desear ser manzano. una semilla que se siembra de manzano va a estar encantado de ser manzano y va a dar frutos y no desea ser eh, una semilla que de no sé este cocos que de este qué otra fruta este peras piñas lo que sea Siempre va a dar manzanas. Manzanos, pues. Un, un animal también, un, un elefante, siempre va a desear ser elefante. No está pensando, hablo en términos de metáforas, en ser un cocodrilo, un león, un tigre, no. Ese es su potencial. Las semillas, nuestro potencial, nuestro poder. La posibilidad de que si se siembra, eh, se echa agua, se echa abono, se cuida, traduzca, eh, se educa, ir a la escuela, no necesariamente eh, escuela de universidades, sino que eh, ayuden a desarrollar ese, ese, ese potencial, esos talentos. Si se riegan, van a dar lo que su potencial es. ¿Cuánta gente desea tener poderes ajenos, talentos ajenos? Simplemente porque no conocen los suyos. Están observando a los demás, están viendo. Me encanta cómo habla, me encanta cómo este, eh, baila, eh, me, me, me encanta, me encanta, me encanta. Y nunca los demás sus habilidades, talentos, eh, todo eso, y nunca volteamos hacia nosotros, nunca nos preguntamos, y yo qué talento tengo, qué talentos traigo de fábrica, por decirlo de esta forma. Te has cuestionado, amigo, te has cuestionado, amiga, cuál es la posibilidad que tienes, cuál es el potencial que traes? No nada más tienes un talento, tienes muchos talentos. Aquí el punto importante es conocerlos. Aquí la clave es descubrir tus talentos. Tu poder o poderes personales. Y me regreso a una de las preguntas que te lancé por ahí, amiga, amigo. ¿Para quiénes son tus talentos? Ojalá que ahí puedas compartir para quiénes. Tú para quién crees que sean tus talentos. Esta pregunta de para quiénes son nuestros talentos, eh, la gran mayoría de las personas da una respuesta hasta parece lógica. Hasta parece obvia. La respuesta, ¿eh? Y el talento, el poder personal, la mayoría de las personas respondemos, yo también lo hice, por supuesto, cuando me lanzaron esta pregunta, hace algunos ayeres, pues, para mí, no hasta dicen, monetiza tus talentos, para mí, por supuesto, esa es la respuesta que la mayoría de las personas damos ante, ¿para quiénes son tus talentos? Veamos a ver si sí si es cierto. Imagínate que tienes talento para los números, es decir, desde pequeño los números se te facilitaban Hacías cuentas, cuentas mentales, incluso no tenías la necesidad de utilizar... Este, calculadora o abacu en, eh, para nuestra generación, ¿no? igual un poquito más atrás, en fin, se te daban las cuentas. Y resulta que, bueno, pues si, si bien te fue, eh, quizás eh, estudiaste algo en relación a los números. Y eres bueno, eres buena para manejo de números conceptualizaciones abstractas. ¿Para quién trabajas? Si no eres dueño de empresa, dueño o dueña de empresa, ¿para quién trabajas? Para alguien más, ¿cierto? Dando tus talentos. Si eres dueño o dueña de una empresa, ¿para quién trabajas? Para alguien más. Tus clientes, incluso hasta tus proveedores, incluso hasta tus propios clientes. Empleados, trabajas para ellos, es decir, a ellos les pagas. Dice, sí, pero pues yo también recibo. Pues sí, pero gracias a dar un servicio o un producto. Si tu talento es cantar, tienes las cuerdas vocales eh, hechas para cantar, no importa en qué tono. Desarrollas y, y resulta que eh, eh, hasta un, en un grupo formas un grupo y te va muy bien. Conozca a alguien que, que la, pues, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, nunca se te había pasado por la cabeza que se había cantar y hoy tiene un grupo que hasta este, es vocalista y hasta en, en, en la radio también este, se presenta. ¿Y ¿Para quién? ¿Para el grupo? ¿Para sus compañeros? ¿Canta? ¿O tendrán público? ¿Querrán tener público? Yo me imagino que sí. ¿Sino para qué cantas? ¿O para quién cantas? Lo mismo en el baile. Yo soy eh, psicólogo, eh, que no es mi talento ser psicólogo, sino que mis talentos me llevaron a ser psicólogo y no al revés y ¿para quiénes son mis talentos? por supuesto para los demás amigo amiga nuestros poderes personales no son aunque digan personal no son para nosotros dicho de otra forma no nos fueron lo voy a poner así, dados por quien, por quien te imagines o por qué te imagino no importa, no nos fueron dados para nosotros. No fueron dados para los demás, al servicio de los demás. Por supuesto, si pasa por, eh, por ti este, un beneficio, claro, ¿no? Tiene, tenemos familia, tenemos ciertas necesidades que cubrir, sí, claro, pero... Dime si no se benefician más de, aparte de la familia, no se benefician las personas de tu talento. ¿Esta era cómo dijimos que era? Esta era es la era de la colaboración, amigo, amiga. Hoy se maneja el estilo de liderazgo llamado resiliente o, ser, o de servicio. Hoy los líderes, se sabe que los líderes, en primer lugar, amigo, amiga, tienen seguidores, por decirlo así. Significa que están al servicio de esos seguidores. En lugar de esos seguidores, al servicio tuyo. Uh -uh. Hoy no es así, amigo. Hoy no es así, amiga. Si no tienes seguidores, no eres líder. Aunque tengas el potencial, ¿a quién vas a guiar, acompañar, dirigir, servir? No aplastar, no a sobajar, no a imponer. No, ese estilo de liderazgo, para nada. Ya no está, está por desaparecer. Hay, por supuesto, resistencias y sí, sí los hay. Pero hoy cada vez más, nuestros poderes personales, nuestros talentos, tienen que estar encauzados al servicio de situaciones, condiciones y, por supuesto, personas. Y si tú también eres persona, al servicio también tuyo. Esta condición de nuestros poderes personales evoca una gran responsabilidad, amigo, amiga. Primero, de conocer tus poderes personales. Tus talentos. Te invito a que los conozcas. Te invito a que lo hagas, a que te descubras cuál es tu potencial. Segundo, tus talentos van a desarrollar a los demás. Tú creces en la medida en que los demás también creces. Tú vas también a abonar a los demás. Porque ¿quién riega la semilla? Alguien, una persona, otra persona. Tú tienes muchas semillas a tu alrededor. Como líder hay que rocear abono, agua, para que esas semillas crezcan. Y entonces, por supuesto, te van a seguir. No por seguirte a lavarte mucho menos, sino porque en términos de reciprocidad el agradecimiento es infinito. Y entonces esta cadena se multiplica. Hoy más temprano, amigo amiga, hablaba con un director, un CEO de una empresa de una editorial. <coughs> Y compartíamos puntos de vista y salió a colación, él lo sacó, una, eh, un experimento eh, que no de laboratorio, sino una experiencia que, eh, que salió. Eh, alguien en una tienda de estas que venden hamburguesas este, express, donde vas con tu carrito y... Eh, compras una hamburguesa, eh, pagó la hamburguesa, su hamburguesa y pagó otra. Y le dijo al que despache, al chico que despache, este dejo pagado la, la, este paquete para el de atrás. Eso fue. Y entonces llega el, el que estaba atrás, y el chico le dice: es, Esta hamburguesa fue, se le pagó el de allá adelante que se acaba de ir. Y entonces, esta persona dice, ah, ok, perfecto, bueno, gracias, este yo pago otra hamburguesa para el de atrás. Y así se replicó más de 900 veces esta cadena de suministro de servicio un simple acto de bondad, de eh, servicio, lo que ocasionó fue documentado en una, por ahí en una, este, en una revista de cómo esta cadenita que se inició con una persona se continuó. Porque alguien pudo haber cortado, ¿no? Digo, alguien en su momento lo cortó, pero eh, quizás el de atrás hubiese dicho, ah, bueno, pues ok, perfecto, ya me voy. Y sin embargo... Hubieron personas que decidieron hacer crecer. El talento genera ese crecimiento. En uno, pero en los demás también. Así que desde mi perspectiva, amigo amiga, desde la perspectiva de ya no es eh, una, bueno, pues a ver si encuentro mis talentos, no es, este, si lo encuentras perfecto, desde mi visión estamos obligados a descubrir, a encontrar, a desarrollar y fortalecer nuestros talentos, nuestros poderes personales. ¿Que podemos desarrollar habilidades, como en el caso del pequeñín que no sabe bailar? Claro, por supuesto. Pero es obligación fortalecer nuestros poderes personales. Ojalá que, amigo amiga, te esté quedando eh, esta semillita que te, esté, eh, que te estoy abonando a que trabajes en ti, en tu crecimiento, en tu desarrollo, a que te capacites desde tus talentos, a que aproveches tus talentos para ofrecérselos a los demás, que descubras quién rayos eres, cuál es tu semilla, si eres... Eh, la semilla de la man, del manzano, de la pera, de la pi. ¿Cuál es? ¿Qué te corresponde a ti? Y trabajes. Empieces a fortalecer ese músculo de eh, poder personal, de talentos. Y se conviertan en tu fortaleza, amigo. Mira. Y si ya estás en esa vía. Trabaja fuertemente en potenciar estos talentos. Si ya los descubriste, te felicito, amiga, amigo, te felicito enormemente. Ojalá, ojalá que hayas descubierto y si te hace falta descubrir más, trabaja para descubrir más. Algunos tips que te doy para que puedas identificar si son talentos tuyos o no. Así como el pequeño, no le costaba trabajo bailar, o la pequeña. Haz memoria, amigo, amiga, y recuerda de más chico, de más chica. ¿Qué hacías? Que no te costaba trabajo. Que no te esforzabas. Y que sin hacer esos grandes esfuerzos, te salía... Ah, ok, no a la perfección. Pero te salía muy bien. Muchas veces lo hacías y... Perfecto. Yo tuve amigos en bachillerato como este sin estudiar en ciertas materias. Hombre, se las sabían. O sea, no se esforzaban. No tenían talento. Muchos dirán, ah, es que le gusta. Sí. Pero no siempre que te gusta algo va a resultar. A mí me gusta, por ejemplo, el fútbol americano. Y en mi vida los no tengo el talento, ni siquiera de pequeñito lo, lo, lo, lo intenté, porque no, para nada. O cualquier otra actividad que aunque me guste, no tengo el talento, es decir, no tengo la semilla, no tengo el poder personal, ese poder personal. Pero en cambio tengo otros, que si sí son poder, si sí son talentos. Y sin estudiar... Ese, esos talentos se me facilitan. Te comenté hace ratito, mi talento no es ser psicólogo. No, no, no. Mi talento me llevó, o mis talentos me, llega, me llevaron a ser psicólogo. Antes de ser psicólogo, yo atraía esos talentos. Y con ahora esta condición de ser psicólogo, pues estoy desarrollando estos talentos. Se me facilitan algunas situaciones que el perfil de psicólogo requiere. Hay muchos perfiles, ¿eh? En donde estoy me han servido mis talentos. Así que te invito, amigo, te invito, amiga, a que descubras tu poder personal. A que te desarrolles a que te ejercitas. Recuerda en qué eras bueno, qué se te facilitaba, qué disfrutabas. O, o, otra, otro tip es cuántas veces estabas haciendo algo, lo que tú hacías, lo que sea, y se te pasaba el tiempo, pero de boleto ni lo sentías. Y dices, que a poco ya es hora de comer o qué a poco ya es hora de, de cenar? No lo sentías. En cambio, otras actividades, cinco minutos apenas. Espero que te esté pasando esto con un espacio de excelencia. Así ocurre, amigo amiga. Se nos hace eterno o se nos hace un suspiro. Donde ni el tiempo lo dimensionamos, pasa de boleto, ahí hay un talento. Porque se disfruta. No se esfuerza uno haciendo eso. Ahora imagínate cuando lo perfecciones, lo estudies, eh, lo vuelvas una técnica, un método, una metodología de eso. El potencial impresionante que tienes. Eso es desarrollo humano, amigo. Amiga. Descubrir tu poder o tus poderes personales espero que te sea, haya sido de gran utilidad este tema, amigo amiga ojalá que te haya sembrado la semilla de la reflexión de mirar hacia ti, hacia adentro y que encuentres eso que te va a permitir lo que está de boda decir ahora dar un salto cuántico dejar de sufrir porque es una calamidad estar haciendo lo que estamos haciendo, o la forma en cómo lo estamos haciendo. No necesariamente cambiar de trabajo, de actividad, sino la forma en cómo lo estamos haciendo. Puede ser. Espero, espero, amigo, amiga, que eh, puedas tener eh, la oportunidad o darte la oportunidad de utilizar tus talentos. Si lo haces, eh, Serás bendecido porque te fueron dados para que los uses en favor de los demás. Por supuesto, hay quienes utilizan sus talentos eh, para beneficio prop propio exclusivamente. Sí, sí lo hay, por supuesto. No podemos negar eso. Sí, claro. Pero eso tiene que ver con valores. Valores. Que por supuesto es nuestro siguiente tema de Espacio de Excelencia en 15 días. Valores. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuántos valores conoces? ¿Para qué rayos son los valores? Eso vamos a, a ver la siguiente el programa de Espacio de Excelencia aquí en Census. Capacitación con sentido. Así que ya tienes, eh, como siempre les digo a mis eh, consultantes, ya tienes tarea. Trabaja en tu, en tu poder o en tus poderes personales, trabaja en tus talentos. Podrás entonces empezar a vivir la vida que tú deseas. Te cambia la vida. Ojalá que te des la oportunidad, amigo, amiga, de sacar tus talentos al servicio de los demás. Y poder comunicarte concepción lo puedes hacer, por supuesto. Cuando no sabemos algo, ¿qué hacemos? Lo investigamos, lo estudiamos. Claro, por supuesto. Los consultantes, siempre cuando les pregunto, ¿y crees esta posibilidad de hacer X o Y Z? No sé. ¿Cómo viste el trabajo que hicimos la sesión pasada? No sé. ¿Qué pudieras tú implementar en tu vida para...? No lo sé. Muchas respuestas son esas. No lo sé. Yo te pregunto, amigo amiga, lo mismo que les digo a ellos. Ok. Cuando no sabemos algo, ¿qué hacemos? Cuando no sabes una dirección, ¿qué haces? investigas en el WISE, ¿no? O preguntas, investigas. Bueno, pues lo mismo ocurre si no conoces tus talentos o cómo obtenerlos, investigas. Estás obligada, estás obligado, postura de Fertoray, a descubrir tus talentos. Cuesta trabajo, sí, sí, cuesta trabajo. ¿Estás dispuesta a pagar el precio? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Yo soy Fer Toraya y este fue el tema que te traje a la mesa aquí en Espacio de Excelencia, en tu programa, eh, aquí en Census Capacitación con Sentido. Ojalá que te haya sido de utilidad y, por supuesto, nos estaremos viendo la siguiente... El siguiente programa en 15 días con el tema de valores. Vas a ver qué interesante eh, tema porque tiene una característica muy peculiar, eh, los valores. Ojalá que eh, te, te vea aquí, te lea aquí en el siguiente programa de Espacio de Credencia. Pues nos estamos ya despidiendo. Gracias a todos los que estuvieron aquí los pues que escribieron, se comunicaron. Si tienes dudas, preguntas, comentarios, aquí abajo en el chat puedes hacerlo. Si consideras que este tema les puede ser de utilidad a tus contactos, replica, replica, replica. El maravilloso talento se convierte... Exactamente, así es este Agustín. <ríe> así es. Se va reproduciendo. Cadena de favor es una película extraordinaria, hermosa, que nos ayuda, que nos ayuda eh, a... Eh, eh, desatar el poder, el poder que tenemos. Gracias, Concepción, qué bueno, qué bueno. Un enorme abrazo, que tengan una extraordinaria inicio de semana, una extraordinaria noche, bendiciones, y nos estamos viendo la siguiente semana, más bien en 15 días. Yo soy Fertoraya, y esto fue Espacio de Excelencia. Cuídate, hasta pronto, nos vemos, bye bye.